Nota, algunos títulos de episodios pueden estar en italiano o inglés, se recomienda discreción, capítulo 1, cual cosa si en as costos sotto terra. Luego de esa batalla y luego caerse, Guest su amigo, luego de participar en la pelea, vio cómo esa cosa se metió bajo la tierra. Luego le preguntó a él si lo derrotaron verdaderamente mientras en los drenajes está la amalgama moribunda. Hace que creo un amuleto un collar, quien se lo ponga, será una abominación. Mientras el sujeto se fue y desapareció, Guest y L quedaron muy confundidos, pero de la nada vieron como salía humo del suelo parece que ese amuleto ya se creó y sale una silueta de humo con ese amuleto, lo primero que hizo lo agarró y lo empezó a golpear, ya que era humo no se podía golpear, actuaba esa criatura como un animal salvaje. Aunque agresivo, un momento salió ese portal se abrió, agarró a L y lo llevó dentro. Así termina el capítulo 1 capítulo 2, volver al pasado. Cuando atravesaron ese portal, llegaron a un pueblo muy grande, era de día, y él estaba siendo atacado mortalmente de su contraparte oscura o de humo, violentamente siendo atacado, patadas, golpes raspones, los que estaban en ese pueblo no parecía que los vieran así que él intentó pegarle, con la espada y romper lo que sea que lo mueva, y encontró a ese amuleto volando. Intento corpar ese amuleto pero el humo era más rápido y le rompió el brazo, él cansado de eso y sufriendo salto y con mucha suerte logró romper ese amuleto pero desapareció de siete gran doce, y las personas que pasaban ya parecían verlo, tenían atuendos raros, parecía algo un poco viejo, y vio como alguien saltaba de los techos y dijeron, ahí va el héroe, que siempre viene es el mejor en lo que se hace es como una figura divina, L lo persiguió aún con su brazo roto ya sentía los huesos raspando, cortando, lo persiguió y llegó a un callejón, donde la figura estaba, amenazando a un ladrón con pistolas viejas, y ese raro sujeto lo acabó, asesinándolo rápidamente y lo vio, él le dijo, ¿qué haces?, eso no lo hace un verdadero héroe justicia, ese sujeto le dijo, era un ladrón, la naturaleza hace lo que quiere, ese hombre mató e incendió casas, desmembro y dices que no es justo. le vio que no quería pasarse al bien y fue a atacarlo con su brazo roto, ese sujeto era más rápido un asesino muy rápido pero él también sabía pelear y le dio un puñetazo en la cara. Pero ese tipo jugaba sucio atacándolo en su brazo roto, L lo siguió atacando golpeando pero era esquivado y golpeado casi en la médula espinal, él se dio cuenta que se parecía a ese sujeto que lo ayudó, le dijo, eres tú ese sujeto paro de patearlo y dijo, qué. Así termina el capítulo 2. Capítulo 3, cima. Luego de ese que, él le dijo que venía del futuro y el sujeto dijo que si era una broma. Luego de eso el brazo roto de L tenía una venda para que se arreglara o mantener bien el brazo, el sujeto dijo que ya había pasado años de una conquista, L no sabía de qué se trataba, así que en un momento le dijo que hace mucho los ancianos de la ciudad dijeron que vinieron como algunos seres divinos pero hace harto tiempo, luego de meses L se sentía raro como si él sí perteneciera a esa época. En un tiempo su brazo se curó y empezó a entrenar, cada entrenamiento era violento, a veces habían terremotos pero terremotos raros, en un día lunes se partió una montaña, L fue a investigar, y vio como había una gigante fuente de lava, y erupto. Así termina el capítulo 3 capítulo 4, lo que nunca se contó. L cayó adentro de la lava pero llegó dentro de todo, un núcleo donde estaba unas cosas innombrables, pero parecían a un pulpo, y un gran ojo y un esqueleto gigante, escucho un ruido, pero estaba todo oscuro, y apareció fuego, ese fuego hizo que algo apareciera, el amuleto que creyó destruido, se reconstruyó con un cuerpo, pero ese cuerpo parecía cambiar cada rato, y ataco de imprevisto, pero él se cubrió rápidamente, su brazo roto fue golpeado parecía que no fuera nada eso, esa criatura parecía saber lo que hace, y en un momento él le logró sacar la espada que tenía y lo cortó por el torso pero fue rápidamente golpeado en la cabeza, él se sentía dormido podía ver lo que pasaba, y se dio cuenta que se veía todo más claro y habían como pantallas que se podía ver la historia y vio como él estaba siendo transportado con una pequeña parte de su pueblo, se sintió decepcionado, pero, más confundido él pertenece a la época medieval, esa cosa es gris sin forma que cambiaba cada paso, se llevaban su cuerpo demallado o desvanecido, en una pantalla que parecía que caía arena y era como él, pero destruyendo todo de manera descontrolada, pero eso se esfumó, luego pudo meterse a su cuerpo, vio a la amalgama pero era la que se escondió, y así que él ese motivo se levantó del piso y corto a esa criatura y el amuleto, el núcleo no se podía romper así que quiso sacrificarse y fuese se metió dentro de la amalgama cortándola y vio su corazón, lo cortó y explotó él le salió volando y llegó a su tiempo, herido como un animal moribundo vio a su amigo y le dijo, mejor llévame al hospital, lo llevaron paso un tiempo y se curó, su brazo tenía una leve fractura, pasó años y él le ayuda a su ciudad. Pero esta vez como un solitario justiciero, cuando ya pasó años se jubiló, y a su amigo le dijo, Mejor escribe un diario, cuenta esta historia, espero que tú ayudes, porque no estaré mañana. Guest su amigo tardó meses intentando escribir el diario que su amigo dijo antes de morir, Guest sin saber cómo mantener viva la memoria de su amigo, fue a su tumba, y vio a alguien también al lado, era. Miguel que también estaba recobrando la memoria de él, con el equipo de que pelearían con él, Guest dijo, él me dijo que pasaría otro Armagedón, llamado Apocalipsis, pero ya paso casi muero, pero eso mejor no lo contemos, Miguel contestó que nadie debería saber eso al menos las nuevas generaciones, que terminó el diario, y lo llamo la historia del diario. Así termina la trilogía de él. Diario, espero que fuera lo mejor que se haya oído, y esperen la novela es más larga y nada más, con ilustraciones y tal vez traducciones.